Eh, mi nombre es Julieta, soy argentina, eh, pero vivo en España hace más de 12 años. Eh, soy instructora de yoga y masajista y, y nada. En Nueva Zelanda llevo eh, cuatro meses ya, ¿sí? en la escuela tres. Quería aprender el inglés en un, en un lugar donde sea el inglés nativo y. Quería que sea verano, así que. Y Nueva Zelanda siempre estuvo ahí en mi lista de, de lugares que quería conocer. Así que, como me gusta mucho la naturaleza, trekking, hiking, era creo que el mejor lugar para eso. Sí, en un momento miré eh, para ir a Irlanda, por una cuestión de que era por ahí más fácil con el pasaporte europeo, pero me puse en contacto con YouTube Project y lo hicieron tan fácil que, que al final estuvo bien un montón de papeles pero <risa> eh, es, sí, fue fácil la verdad que súper bien, la verdad que en todo lo que las dudas que tenía me han ayudado en todo, por suerte eh, estuvo sí, fue difícil el tema del papelerío juntar todo, era un montón pero, pero bueno, una vez que ya tuve eso ya eh, fue todo bien y bueno y el venir acá, la verdad que, que sí. Eh. Eh, bueno, se pusieron en contacto conmigo las chicas, que son muy copadas, la verdad, muy buena gente. Y, y nada, sí, todo lo que tenía dudas, les pregunté sobre el tema de comprar un coche, sobre alquilar, y bueno, me ayudaron en todo, me aconsejaron, la verdad que sí. Bueno, me encanta. <ríe> la escuela eh, es genial, la verdad que eh, todo el staff, los profesores... Eh, bueno la, donde está ubicado eh, y la verdad que tiene un montón de actividades eh, escalares <ríe> eh, está muy bien la verdad que y el nivel es muy bueno la verdad que me gusta mucho lo que más estoy disfrutando el nivel es muy bueno eh, empecé con un pre-intermedio y ahora ya estoy en un amplio intermedio así que sí eh, creo que avancé súper rápido y sí, estuvo... Bueno, todos los profesores son muy buenos, la verdad, eh, dependiendo, algunos tienen cosas mejores, a mi punto de vista, por ejemplo, bueno, Mark, profesor de ahora, eh, me gusta sus clases, muy dinámicas y siempre haciendo como actividades y juegos para aprender, está muy bueno, la verdad. Me gusta, <ríe> más que la otra, el australiano, eh, sí, al principio un poquito difícil de entender, pero no, bien, la verdad que, que después... Mucho amigo de varios kiwis y yandals, eh, no bueno, sé, de varias cosas. Eh. Muchas eh, Fraser birds, que aprendí que está bueno para comunicarse y hablar más naturalmente. Está, está bueno. Y, bueno, a mí me encanta porque me gusta, soy más de pueblo. O sea que me gustan ciudades chicas o pueblos. Y está muy bien ubicado porque tiene un montón de parques nacionales alrededor. Todo está una hora y media. O sea que lo ideal es que tengas un, un coche porque no hay muy buen servicio de transporte público. Pero la verdad que es muy fácil comprar un coche y o adquirir o alquilar. No pero sí, a mí me gustó mucho Nelson, me quedaría vivir acá. Definitivamente, es un buen lugar. Creo que es como una buena base para porque está en el medio también, si querés recorrer la isla sur y la isla, isla norte también bien ubicado. Trabajé, hoy es mi último día, estuve trabajando desde que empecé la escuela, así que estuve bastante ocupada, eh... pero está muy bien el trabajo, trabajé en un restaurante y, y estuvo bien la experiencia. También me ayudó mucho para practicar, estaba de camarera, así que practicaba con los clientes y con los mismos compañeros, que... que vengan con ganas de conocer, que hay mucho por conocer. Eh que compren un coche, para mí es ideal para moverse si quieren viajar, y, y no sé, que, que vengan abiertos a conocer gente y, y a lugares. Sí, no, bueno, muchas gracias por todo y tu proyecto son los mejores. Muchas gracias. gracias.